¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cast. Bueno chicos, ya tengo la nueva actualización, se me ha actualizado ya en España Vosotros supongo también la tendréis en el país en el que estéis Y nada, vamos a ver todo lo nuevo que trae chicos Dejar un like si queréis más contenido de Crash of Cast, Si no os queréis perder nada, suscribiros Y nada, vamos a abrir este regalito que tengo por aquí Mirad la cantidad, la buena cantidad de monedas que tengo Aparece por aquí nueva insignia Como veis, 50.000 no, 50 velas apagadas Eso me imagino que será de un mapa chicos De un mapa que muchos de vosotros estabais deseando que volviese Bueno, parece que le han cambiado el nombre Que ya no se llama mansión, sino mazmorras Voy a pinchar, lo primero que vamos a hacer es meternos Vamos a ver, vamos con el volquete Bueno, bueno. ¿Pero esto que es? Bueno, esto es el tema de las velas, imagino. Vamos con el coche volquete, chicos. No, no tenemos miedo. No sé, vamos a ir a la zona del coche oculto, chicos. Bueno, pues, no puedo pasar, ¿eh? No me jodas, tío. Y toda la gente había conseguido el coche oculto, ¿qué? No se puede bajar por las escaleras y subir por estas. Mirad el ojo, como mira. Por otra parte, chicos, vamos a ver qué coches nuevos han metido. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí al final, siempre sale. Madre mía, la cantidad de coches que ya hay. Bueno, nos si falta. No, bueno, luz del sol. Común. Este será uno de los de la pantalla de carga. Bueno, y chicos. Es una cosa que me he dado cuenta, vamos a ver. Claro, aquí al final no sale el coche oculto, como suele salir. Pero es que me parece que sale al principio chicos ¿Veis que no tiene nombre? ¿Veis que? Bueno Es muy misterioso No se parece a ninguno de los que había en la pantalla de carga Y... Me parece que sí eh chicos Que vamos a tener el coche oculto Que si no queréis perderos ¿Cómo tenerlo? Suscribiros Darle a la campanita Porque tal que se sepa Lo voy a decir, lo voy a subir Voy a enseñaros cómo se consigue chicos Así que suscribiros Darle a la campanita para que os notifique Cuando suba el vídeo Vamos a ver si hay coche raro Nuevo Ahí está, ese piano Que habíamos visto ya Épicos A ver, a ver. Bueno, bueno, bueno Bullcano, ese coche que ya habíamos visto antes, chicos. Vale unas 300 gemas comprarlo, chicos. Así que, bueno, hago una apertura con el, con el buen dinero que tengo, chicos. Que seguramente lleguemos a esas 300 gemas para poder comprarlo. Y nada más, chicos. No sé qué más mirar. Creo que lo hemos visto todo. A no ser que. Tenemos nuevo chicos. Vamos a ver cuál es. Está guapísimo chicos, está chulísimo Madre mía, o sea, no lo estamos viendo lo que es en sí Pero es que nada más que con la silueta que se ve está, bueno Ese, uf, ese, ese como, esa alma, ese espectro Ese humillo que, que tiene alrededor Bueno, tiene pinta de ser un barco chicos, ya saldremos de dudas Ya veremos lo que es, lo vamos a poder funcionar como estáis viendo ya Así que, bueno Suscribiros, es que se vienen muchos vídeos, chicos este coche, bueno, vamos a jugar con él Vamos a ver qué habilidad especial tiene, chicos Lo vamos a ver, ya En cuestión de horas, chicos, vais a tener el vídeo de este coche fusionado Así que suscribiros, darle a la campanita Que se vienen muchos vídeos, chicos Muchos vídeos Y nada mmm... Espero no dejarme nada más chicos, deciros que deis un gran like, que me voy a poner ya a grabar los próximos vídeos, estaros muy atentos, apoyar como siempre con un like al canal chicos y nada me voy a hacer más vídeos de Microsoft Cars.